Hola, yo soy Lila Tori. Y el día de hoy vamos a jugar un ratito con los amigos Gartic Fun. Hola, ¡Hola, ¿Qué ¿Qué te pasa? ¿Qué era eran sí, verdad? Se me había olvidado la cuestión de reciclar, no me acordaba. Ah, está bien, qué bonito. Sí, qué bonito. está bien, está bien. Ay, era él. El pato corriendo en calzones. Ay, que le dice un ganso. Yo, <risa> Uy, no tiene cola <risa> Con calzón. te equivocaste Oye, pero sí quedó Ese sí quedó, estuvo muy bueno ¿Sí? No, que no voy no Los cachos del perro Espérate, yo tampoco entendería sí. qué, A qué se refiere Venado escondido Ay, no ¡Qué bonito ¡Ay, no, buenísimo sí, sí! sí, sí. No. ay no manches. Casi perfecto por el él. ¡Ay, oh, qué lindo! ¡Ay, olvidé la cola! Güey, <risa> ¿qué pasó? ¿Me sacó? ¡Ah, oh, no, está bien! No, no, no, no, no, no sé. ¿Está bien? Ok, ok. Mm. Ahí está bueno. <risa> sí, sí, sí, La referencia, <risa> El está ando. <risa> Está muy bueno. ¡Ah! Descárgalo Sí. ¡Ay, no, Fran! Sí. Gracias, ¿sí? <risa> <risa> ¡No! Mi madre. Ay, lo que Ay, no muy trágico! ¡Sí! ¡Salió ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan trágico! ¡Ay! What are you doing? Y le dijo... Es, no, es que... Es ¿Eh? <risa> Eran sus... Tu... Es que eso era... Su... No eran sus labios, eran... Risa, yo no lo entendí <risa> Esto es raro Yo hice <risa> bien Pokémon... Pesas de lana, no mames, no... No... No... no. <risa> Ay qué, ¿te quieres saber? No manches, todo mal. Uy, ¿qué es eres... Ay, pues sí, sí, sí. Al, la frana se. Hace... <ríe> la ni el, <ríe> el José Luis. Pues eso es lo que yo le entendí. ¿Qué? Ay, qué, lindo, José ¿Qué? ¿Por qué no se ve nada? No. <ríe> oh, madre, <qué> <ríe> <risa> ¿Qué obra <de> arte, dice. <risa> Ahí no hay nada, José Luis, no hay prueba. <risa> ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. <risa> <risa> ah, ¿Qué? ¿Qué? Eso era lo que. Ah, yo pensé que, que, que, que, que, que, que, que se había, había fusionado el que mío. Que <risa> <risa> ¿Puedes ir a mí, cachuches? <risa> Tiene moscas, por si acaso. <Ay, risa> no, no, no, no, no. El mío estaba bien feo. Eh, ¿José Luis era tuyo? Ay, José y Luis. está perfecto, no mames. No, no alcancé. Estaba encantada de puro cuadro. El banano es lo mejor. Estoy tío eso, Es que si la banana es la protagonista. Ya pueden ver, el punto focal, era la banana. Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, no manches. No. Ay, Frank, te pasa. No, no, no, no. Te pasa, que no está bien. Quiero, <risa> igual. Ay, en ah, me metodo... No sabía qué hacer. que ¡Qué, hacer, qué <ríe> <y en ríe> Ni al caso! Ah, <ríe> Quedó sí, bonita no. al final, güey. Lo mejoraron. <ríe> ¡Ay, no! ¡Ay, ¡Ay como lloro, no <risa> más. <mar. risa> me, me equivoqué. Mal, nadie. <risa> <risa> no tiene nariz. <risa> Creí que era una boca, no una nariz. <risa> Ay. Y elfo. Es <risa> que es el Spider-Man, ¿no? Camaro en la guanta. ¡Qué rico! ¡Ay, mira! ¡Mira, ya ves! Mi ¡Hola! ¡Ah! ¿Cuál es la guantera? ¿Eso? Ay, oh, pues yo. La guantera, según es la que va a dar dentro del carro, tú. Ah, que se pasa la gente también. Lo hice para la maldad <risas> ¿Qué bueno? ah, sí, mal tierno oh. sí, que <ríe> depresivo ese pollito está escuchando está concentrado <ríe> está en su onda ese era de él el José Luis es el más fácil <ríe> estaba bueno es el mejor porque no hicieron tanto desmadre sí sí <ríe> Y el gatito corre al auto, más pajarón Ay, Muri Como la atropeee Ay, mira Jejejeje Que harto Qué <risa> demasiado Ay, ahora está feliz <risa> porque se murió Imagínate jugando Ya no pasaría jugando, hambre, mi frío Imagínate limpio. jugando como... Ay, no. Ay, le viene a llorar su amigo Oh Hola. ¿Y va a ser bien? Pues oh, sí, porque tiene más cuadros. Sí. Ay, no, ese no, ¿qué onda? No supe ya, pero nada. Sí, pero yo no, el... quién, quién, <risa> yo no sé quién. Yo no sé. Si eso era una sombra. Supongo que iban a pelear. Bueno, es que el siguiente. Ahí tengo al diablito de arriba. <risa> Y ahí se lo comió, hola, oh, no. y se puso feliz. <ríe> no, lo oh, madre, oh, perdón, ¿Qué pasó aquí. No. Nada tiene sentido ahí. Ay, el diablito le disparó al. Sí, le el... bueno, había disparado. Ay, Ay se Descontroló todo. Ay, Ay no pues ese es eso horrible. Odio Helen, horrible. Pero yo no fue la que, yo nomás hice eso y los demás, quién sabe quién hizo eso. Ella fue la, la, esperanza la, fue, la, la, esperanza. la esperanza. fue la esperanza. Ay, no manches. Mira, ayuda que está remando por si lo ven ahí abajito. Dice se murieron <risa> porque caían. Pensé que eran personas. Va a ser un desmadre. Sí, por eso no. Ay, Helen. Ay, no, yo es que no Ay, supe, güey. Me bloqueé nomás vi todo eso, güey. No manches. ¿No que sí, estuvo comiendo? ¡Qué asco! Estaba bonito, según yo. Eso es el que no entendí. No, no, no entendí nada. Como que no entendieron. No, no, no, Es no, no, no, no, caché. Yo copié. <ríe> A todo el mundo por enojado Me da risa. yo no sabía que era eso. <ríe> no me ah, lo... le faltó. Yo no sabía qué es eso, lo tuve que buscar. Mi <ríe> Mis bototas. <ríe> Hasta ah, Lo intenté, no alcancé. Casi. hola oh, Eso no. parece otra cosa, José Es cierto. ¿Es cierto? <ríe>